¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy Yo soy una María José feliz porque como pueden ver, pues manga larga Porque hace frío, está nublado, va a llover, todo perfecto Y obviamente esto hace que un video de terror esté súper ad hoc al clima Pero bueno, el día de hoy les voy a contar eh, uno de sus temas favoritos, bueno de muchos Que es sobre aplicaciones prohibidas, aplicaciones que nunca deberías de bajar y si ustedes de pura casualidad se topan con esta aplicación, aquí les voy a decir por qué no deberías bajarla Y esta vez no es nada como de la bajas y te hablan y cosas así, no, esta vez sí es como peligro total y real Pero bueno, así que pues en este video les voy a contar esta situación Pero antes de comenzar recuerden suscribirse para eh, que choque el gordo que aquí está Que por cierto me acaba de dar un rasguño aquí eh, por equivocación pero me dio uno, uno bueno. Um, el gordo Chuck y yo estemos contentos. Y eh, pues aquí van a estar apareciendo mis redes. Tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. En todos lados subo. Y por cierto, en TikTok subo historias cortitas interpretadas por mí. Obviamente todos los personajes, todos los diálogos, todo, todo. Lo subo por TikTok y son historias de 30 segundos, un minuto, tres minutos. Entonces por ahí pueden encontrar mucho más contenido del que subo aquí en YouTube nada más. Y bueno, pues qué les parece si comenzamos de una avestruz, o sea de una vez Vamos adelante con este video Ok, esta aplicación la vi en el canal de Jessie B Jessie B con todo, pues obviamente su versión en inglés y yo les voy a contar en español Para que pues si la, les digo si la encuentran pues no la descarguen El caso es que la historia va de que hace tiempo Um, en, un, en una comunidad, o sea, en una ciudad pequeña de Estados Unidos, estaban ocurriendo como muchos accidentes. Más bien parecía que los niños estaban desapareciendo muchísimo, pero mal plan. O sea, desafortunadamente desaparecen niños y personas todos los días, ¿verdad? De que se los roban o lo que sea. Pero aquí lo curioso era que a pesar de que era una comunidad pequeña, o sea, era de que diario desaparecían un montón de niños, que parecía que se los tragaba la tierra de verdad, nadie sabía a dónde se iban, a dónde se los llevaban, quién se los estaba robando, no sabían absolutamente nada, simplemente algunas personas decían... Que sí había como gente extraña a lo que era la ciudad, porque pues ya se tenían más o menos identificados, entonces luego luego sabían cuando alguien pues definitivamente no, no pertenecía ahí a la ciudad. Entonces obviamente pues creían que esta persona era quien se estaba robando a todos los niños. Ahora, había como ciertas personas que habían visto que esta persona se acercaba a los niños cuando estaban en, en los parques de juegos, cuando estaban aquí y allá, o sea, ellos, los sea, los niños haciendo su vida normal. Y esta persona se acercaba a los niños y pues atraía su atención dándoles así como colostinas, ya saben, dulces, les ofrecía algo, ¿no? Pero bueno, el caso es que los niños estaban desapareciendo bárbaro. Entonces, alguien tuvo la idea una tecnología muy impresionante De que había una aplicación llamada Stranger Danger O sea, eh, peligro extraño, ¿no? Entonces básicamente esta aplicación era de que tú la descargabas Perdón, tuve que abrirle la puerta al gato porque me encanta rascar para que le abra mi meterse al closet, Pero bueno, esta aplicación tú la bajabas y básicamente era como un radar Tú dabas acceso... A, a tu ubicación, a esta aplicación, entonces mientras tú ibas caminando o ibas hacia todos lados, tú podías meterte en la aplicación, ahí te, te veías en un radar y se supone que las personas que eran extrañas, que estuvieran alrededor, te iban a aparecer como puntos rojos, ¿no? Ahí mismo en tu radar. Entonces, pues ya tú veías así ok, si hay alguien muy cerca de mí, me voy por otra calle, le llamo a la policía, corro, huyo, este, me meto en una casa, o sea. Entonces, para esto era la aplicación. Muchas personas la descargaron, no solo en esta comunidad que les digo, sino pues alrededor de pues, todo el país, porque pues era muy útil, pero pues tú, les digo, obviamente tenías que darle acceso a tu ubicación, pues a tus datos, demás y demás, para que la aplicación pues funcionara bien. Que sinceramente, como que, ¿cómo sabría alguien si sí es extraño o no es extraño del lugar? No sé, pero básicamente así era la tecnología de esta aplicación. Entonces... Todo fue muy bien, la verdad es que los, les digo, los robos de niños en, en esta ciudad disminuyeron muchísimo Tanto que ellos dijeron, no, pues ya, o sea, con esta aplicación todo está perfecto, no sé qué Todo el mundo la usaba, no solo de que hay los niños en sus dispositivos, no, no, no, o sea, ya adultos Todo el mundo utilizaba esta aplicación y pues les digo, todo empezó a ir tremendamente bien Esto desafortunadamente no duró mucho, ya que... Pues al parecer las mismas personas que estaban robando a los niños de alguna manera o hackearon la aplicación o la crearon ellos y después de hacerla funcionar pues correctamente un rato hacer lo contrario, que fue que ya que tenían la ubicación de todas las personas, de por ejemplo toda esta comunidad o de todo, pues toda la persona que lo hubiera descargado alrededor del país, pues ya sabían perfectamente en dónde estaban, por dónde iban, si iban con alguien más y demás, entonces pues eran un blanco fácil y era mucho más fácil localizarlos. Las personas se empezaron a dar cuenta que la aplicación empezó a fallar, ya que mientras ellos iban caminando usando la aplicación, no nada más salía un puntito de repente, un puntito rojo, como les digo, ese era el extraño, sino que salían uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta ocho alrededor y pues tú ya no tenías oportunidad ni de correr ni de llamar a la policía porque ya estaban encima de ti. Y pues se preguntan, o sea, ¿cómo, ¿cómo es que dieron conmigo? ¿Cómo es que se supieron? Pues porque la aplicación, digo, o ya estaba hackeada o realmente fue hecha para esto. Y pues el gancho fue, pues déjala, la, la observar servir bien para lo que es. Y después, ya que todo el mundo le tenga confianza a la aplicación, pues empezamos a hacer totalmente lo contrario. Ahora, si ustedes la buscan, porque yo la busqué, obviamente. Si ustedes la buscan, por ejemplo, yo la busqué en App Store. La busqué. Y a pesar de que le pongo Stranger Danger, hay varios juegos que se, o sea, que se llaman así, pero así, si tú le pones tal cual la palabra Stranger Danger App, te salen un montón de como aplicaciones que están relacionadas, lo cual me, o sea, me llama la atención, porque pues sí existió y las búsquedas relacionadas son más que nada eh, así como Registro de personas que ya fueron pues criminales de alguna manera, y pues ahí están sus registros, como para que tú veas si hay alguien cerca, ¿ok? Entonces les digo, pues sí estaba ahí la aplicación. Al que todo esto fuera en que pues la gente empezara a desaparecer y demás, les digo, pues quitaron la aplicación, obviamente de todos lados, pero, he eh, aquí el pero, de repente sí aparece. Okay, de repente como que te sale la publicidad de descargar para que tú estés a salvo y demás y uno cae y pues es absolutamente todo lo contrario a lo que dice la aplicación, por lo cual esta es una aplicación peligrosa o sea, fue más o menos eh, la misma situación que ocurrió con la aplicación esta de randonáutica tantas personas la empezaron a usar, tantas personas empezaron a ir como a lugares raros, a lugares abandonados, solos, lejos de, pues sí, de la población, de la sociedad que empezaron los robos, que empezaron a pasar un montón de cosas, a desaparecer de gente, entonces esto no es como tecnología nueva, no es algo que haya pasado eh, ayer y pues ya solamente sabes. no, ya es algo como recurrente, pero pues esta vez les digo, si llegan a toparse con esta aplicación, por favor, no la descarguen. Se supone que más o menos esto que les voy a poner aquí es eh, pues el logo, aunque bueno, puede cambiar, pero... Pues básicamente si les dan esta descripción de que sirve para ver si hay extraños a tu alrededor y que no vayas por ahí, pues no la descarguen porque puede terminar muy, muy mal. Así como la aplicación de Obama. Y bueno, fantasmitas, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y pues cuéntenme qué otra aplicación... Ustedes saben como que tiene algo así como prohibido, maldito, que yo ahora sí puedo probar, porque sinceramente pues esta sí me daba cosa. Además de que pues no, no la pude encontrar, o sea, imagínense yo la descargo, ay qué padre, y de repente pues ya no saben de María José, pues no. Entonces una que sí pueda probar, una que sí sea como maldita para ver qué es eh, lo que pasa. Y pues bueno, los quiero muchísimo, nos estamos viendo al siguiente video eh, Recuerden que tengo, la semana pasada subí tres videos nuevos Y pues siempre hay de tres a cuatro videos a la semana, ¿ok? Les mando mil besos, los quiero Y los espero en Instagram, por ahí les platiqué brevemente cómo fue Les enseñé con fotos y todo, cómo fue mi vida universitaria Entonces les digo, si quieren más chismecito, pues los espero ahí por Instagram Más historias por TikTok, les mando muchos besos